querido yo es momento de salir adelante sin esperar nada de nadie hola amigos bienvenidos a v les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal quiero pedirte que por favor te quedes hasta el final de este video, ya que tengo una pequeña sorpresilla por ahí y además me interesa que sea de esta manera, así lograremos que entiendas esta reflexión por completo y consigas el bienestar pleno y puro que tanto estamos buscando en este momento para ti. Eso apenas comienza. Vivimos esperando mucho de los demás, pero es mejor vivir sin esperar nada de nadie, porque luego nos decepcionamos se hace daño y no debería ser así no vivamos esperando algo de alguien eso no nos hace bien tú puedes seguir hacia adelante sin estar esperando que alguien te ayude te busque te comprenda o te ame vivir esperando algo que no sabemos si llegará o no está bien si tienes la capacidad de levantarte e ir en busca de todo aquello que quieras por ti misma Entonces... ¿Por qué esperar por otra persona? <ríe> Tú puedes Así que hazlo. lo que esperas No tienes que esperar que yo te lo diga Tienes que sentirlo y tener las ganas de por ti Por ti mismo hacerlo No más que eso No tenemos que esperar que alguien venga a salvarnos que alguien venga a decirte qué hacer o qué no. Que te digan a quién querer. Que le den valor a lo que haces o para seguir hacia adelante. Cuando tú puedes hacerlo sola. O solo. Tú puedes salvarte. Y tú eres el único que sabe qué hacer y qué no. Tú mismo, tú misma. Puedes elegir a quién querer y amar. Tú puedes. Darle valor a lo que haces o dices y puedes seguir hacia adelante solo o sola. Solo o sola. En el camino encontrarás personas que te acompañarán. Pero mientras, puedes seguir. Puedes seguir solo. No te preocupes. En el camino verás las caras. Y vas a ver... De qué manera puedes actuar. Tiempo y bastante. Así que no te esfuerces tanto. No podemos vivir esperando algo de otra persona. Tienes que esperar todo de ti, no de nadie más. No podemos vivir creando expectativas de las personas. Hay que ser conscientes que cada persona es diferente. No puedes vivir esperando que alguien haga lo que tú harías en alguna situación. Que le dé importancia a lo mismo que tú le das. Que piense o haga lo mismo que tú. No debemos vivir idealizando a los demás porque siempre terminaremos decepcionándonos. Tampoco debemos vivir para complacer las expectativas de los demás. Vivamos sin esperar nada de nadie, pero siempre dando lo mejor de uno mismo. A veces esperamos a que otras personas nos alienten a seguir, pero es necesario esperar por otra persona cuando te tienes a ti mismo, a ti misma. Esta carta te la escribo a ti. Este video te lo hago a ti Para que veas Cada vez que lo necesites Escúchame bien Escúchame por favor Quiero que sepas que eres capaz de lograr todo aquello que te propongas Tienes la fuerza necesaria para enfrentar cada batalla que te ponga la vida Puedes salir adelante a pesar del dolor Eres una persona maravillosa valiosa y valiente. Solo tienes que creértelo. Tienes que creer en ti para poder creer en los demás. Ámate tú para que los demás puedan amarte. Si tú no lo haces, no puedes esperar que otros lo hagan por ti. Tienes la grandiosa capacidad de salir con una cautivadora y deslumbrante sonrisa dibujada en tu cara de los momentos difíciles y llenos de dolor. Si por ahora estás pasando por un momento difícil, no te olvides que nada dura para siempre, así que pronto pasará. Y si por ahora en tu vida estás viviendo cosas muy maravillosas, no te olvides de valorarlo, disfrútalo al máximo y atesóralos. No te estanques en un lugar, sigue caminando para que puedas vivir todo lo que la vida tiene preparado para ti. Tú puedes, pero eres demasiado fuerte, no lo olvides. No permitas que los demás te hagan sentir menos. Tú sabes lo mucho que vales. Que hayas perdido una batalla no quiere decir que perderás las siguientes que vendrán. No le des la oportunidad a nadie de verte rendido o rendida. No te arrepientas de tus errores. Son ellos los que te han enseñado y ayudado a crecer. Aleja a esas personas que tienes en tu vida que solo te aportan cosas negativas. No cueques ni juzgues a alguien sin conocer su historia. No es necesario tener a una persona a tu lado para ser feliz. Abraza todo aquello que te hace diferente a los demás. Acuérdate que dependes de ti, de nadie más. No esperes que alguien le dé valor a lo que haces. Ese valor te lo otorgas a ti misma, a ti mismo. Recuerda que está bien decir que no en algunas ocasiones. No te sientas mal por hacerlo. No te olvides de llorar. No siempre puedes reprimirte. Si no lloras no podrás aliviar un poco el dolor. Tienes que drenar tu tristeza para poder sentirte mejor. Sé que crees que el dolor nunca se irá, pero no te preocupes mucho que lo malo pasará y lo bueno llegará. El tiempo se encargará de aliviar tu dolor. Sé buena, trata a los demás con amabilidad. Recuerda que lo que a ti te duele a otros puede que no pero eso no quiere decir que tu dolor no sea importante. No digas palabras que pueden herir a los demás. Ya existen personas que lo hacen. No te conviertas en una de ellas. No te dejes guiar por los demás. Ve a tu propio ritmo. Todo lo que hagas, hazlo con amor. Sea auténtica y original. No trates de imitar a nadie. No puedes controlar la acción y reacción de nadie, pero sí puedes controlar y decidir la tuya. Ve y tómate un respiro cuando lo necesites. Es bueno alejarse de vez en cuando. No seas tan impaciente. Las cosas que realmente valen la pena tardan en llegar. Abrázate mucho. Ríe mucho. Disfruta cada segundo. No te quedes esperando por nadie. Baila sin parar. Canta muy fuerte. Ve y vive. Nunca dejes de brillar. Y tampoco apagues la luz de otros. No tengas miedo, y si lo tienes, avanza con miedo, pero no te detengas nunca. Nunca dudes de ti. Lucha por lo que amas. Y ama. Ama mucho. Y arriesgate que las cosas bonitas de la vida son aquellas que te causan un poquito de susto. Pero lo más importante que tienes que saber es que debes vivir. Debes permitirte sentir. De ser feliz y sonreírle a la vida. Toma un momento y siéntate. Escribe todas esas cosas que creas que necesitarás saber en los momentos tristes, alegres o en cualquier momento de tu vida y léelo cada vez que lo necesites. Escúchame bien, no debes esperar nada de nadie, puedes avanzar sin necesidad de esperar una acción o reacción de los demás. Nada más que eso, no menos que eso, mereces todo lo bonito y bello de esta vida, no te enfrasques en lo malo, por favor te lo pido. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te quiero pedir que por favor,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 Hasta la próxima y que Dios te bendiga.